Hola amigos, el día de hoy revisaré una pregunta formulada por un usuario del canal que tiene muchas dudas sobre una multa que le está cobrando la inmobiliaria el arrendador porque este inquilino avisó tarde que quería irse del inmueble. ¿Qué tan legal es o qué tan abusivo, abusivo puede llegar a ser? Revisemos la ley y saquemos conclusiones. Entonces quédense conmigo hasta el final de este video y bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Nuestro amigo Juan Carlos García Martínez nos deja el siguiente comentario. Primero dice, muy interesante, excelente canal e información de mucho valor. Vaya pues, para que se den cuenta. Una pregunta, ¿es legal que una inmobiliaria o arrendador cobre sanción o multa por no avisar con tres meses de anticipación la no continuidad del contrato de arrendamiento? Bueno, estimado Juan Carlos, vamos a revisar entonces qué nos dice la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana, que es la Ley 820 de 2003 en Colombia, en su artículo 24, numeral 5, que habla de la forma en cómo un arrendatario debe notificar la terminación del contrato de alquiler. Según este numeral, el arrendatario que quiere dar por terminado el contrato de arrendamiento tiene que avisar con no menos de tres meses de anticipación pues que no está interesado en seguir. Si no avisa, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por el término inicialmente pactado. En conclusión, sí, señor inquilino, te va a tocar que cancelar el valor equivalente a tres canones de arrendamiento como penalidad para poder que te vayas en este momento porque el contrato ya se encuentra renovado por otro año. Vale la pena que reflexionemos porque en muchos casos los arrendatarios creen que es el arrendador, la inmobiliaria el propietario que de manera deliberada permiten la renovación automática del contrato de arrendamiento cuando en realidad está en la ley. Los arrendatarios debemos ser conscientes que desde que entramos a un inmueble desde el día que nosotros entramos al inmueble, pues ya tenemos que tener claro cuándo se finaliza ese contrato e incluso uno calcular cuál es la fecha máxima para sentarse uno a pensar, hombre, ¿será que me voy a quedar en este inmueble? ¿Será que vale la pena revisar si hay otro más barato? ¿Será, la pena, será que vale la pena mirar si me puedo eh, trasladar a un lugar que esté más cerca de mi trabajo? Después de una reflexión, uno dice, pues mejor mando la carta con el tiempo suficiente para que el arrendador me reciba el inmueble a la finalización de esa vigencia. Bueno, Juan Carlos, espero haberte aclarado las dudas sobre la multa que te están cobrando por no haber avisado a tiempo tu intención de quererte del inmueble. Para todos los demás, si son propietarios, inquilinos, inmobiliarias, corredores inmobiliarios, les invito a que se suscriban a este canal. Y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que publicamos en este canal. No olviden dejarme sus opiniones en la cajita de comentarios, activar la campana, ya lo dije, de seguirme en redes sociales, compartir el, com el contenido y regalarme un like, que sería grandioso que ustedes me ayudaran a seguir creciendo como hasta el momento lo han hecho. Está cayendo un palo de agua aquí en Cali, tenaz. Bueno muchachos, eh, nos vemos el próximo miércoles en derecho inmobiliario. Les quiero contar para aquellas personas que se enteraron del hurto eh, al carro, a mi carro que estaba parqueado en un centro comercial que a través de una llave maestra ingresaron a, al vehículo y extrajeron unas cosas de poco valor que hablé con la administradora del centro comercial, se disculpó, me sentí muy escuchado, realmente me pareció una persona muy responsable con la actitud que tomó posterior al robo, sobre todo hacer conocer de, de las dificultades que se presentaron con el vigilante que estaba en ese momento rondando. En ese, en ese parqueadero, eh, aunque no les manifesté mi intención de hacer alguna reclamación por el daño de la chapa, porque eso sí, hubo, sí fue un daño. Quiero referirme a esa mención que, que se hacen sobre que nadie responde en los centros comerciales por las cosas, ni lo, por los vehículos, ni por las cosas que están en el interior. Hablé con la doctora Diana Carolina Ruiz de la Corporación PH, que es una dura en propiedad horizontal de condominios, y me refirió. Eh, o me, re, me recomendó que revisara el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011 en Colombia en su artículo 18 y en ese artículo se aclara si es posible que yo pueda como víctima hacer algún tipo de reclamaciones a pesar que ellos dicen que no o, o que se acostumbran a decir que no porque realmente nunca le cobré a la, a la administradora y, y no creo, no no lo voy a hacer este artículo 18 en el numeral tercero señala que cuando se trata de zonas de parqueo gratuito, el prestador de servicio responderá por los daños causados cuando medie dolo o culpa grave. Pues yo no creo que exista dolo por parte del vigilante, estaríamos en un país terrible donde eso fuera así, pero sí creo que hay una culpa grave al que estar tan cerca del vehículo pues no haya sido lo suficientemente atento como para ver eh, evitado que, que, los, que los bandidos eh, ingresaran con tanta facilidad y tranquilidad parquearan al lado de mi carro y pudieran ingresar y que aparte que estuviera sonando la alarma del carro y que pues, se quedara eh, pétrico allí como esto no, no es conmigo de todas maneras la situación ya está superada y sí se puede hacer reclamaciones a las propiedades horizontales y se me estaba olvidando hacerles una recomendación y en particular si vives en la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. Estamos en la semana de la Feria Internacional del Libro 2019 que de verdad me gustó mucho. Muy bien organizada, creo que está un poquito más amplia que en los años anteriores y allí pude eh, comprar o adquirir este libro que es genial. Es un libro de un profesor mío del pregrado que es el doctor Jair Polanco un libro genial, esto de verdad es una gran joya en el stand de la Universidad Libre También en el stand de la Universidad San Buenaventura compré este otro Que es sobre la empresa de familia, relaciones y conflictos en la transición generacional Me gustó mucho, porque también me regalaron otro sobre ecos de tambores de la Universidad Libre Es un buen plan familiar para ir a comprar libros Me gustó bastante y por eso la recomiendo